Gracias, eh, Carolina. Gracias a los demás, Francis, Sierjan, Fulvio. Eh, bueno, miren, uh, ayer me llamó mucho la atención una, una discusión, un post que se subió a Facebook y que luego produjo varios comentarios. Y yo siempre he dicho que para gobernar, yo, yo soy un creyente fervoroso en las élites intelectuales, no hablo de élites económicas, élites sociales, nada de eso, élites intelectuales, y pienso que las élites eh, deben definitivamente de ser las que dirijan, por eso yo soy peripatético, o sea, yo soy un seguidor de Aristóteles. Porque Aristóteles planteaba que la, justificaba la esclavitud sobre la base de que los telares no pueden moverse solo. Los, los, hay una parte de la sociedad que va a dirigir y una parte que va a trabajar. Esa es la vida. Así es que funciona. Entonces, yo estoy de acuerdo con las élites. Por eso, da mucha pena cuando la estulticia dirige una nación o dirige un pueblo o dirige un municipio. Y lo digo porque en esa discusión que hago referencia, lo que se discutía era una foto un, de un mural que ha mandado a hacer, el, creo que es el ayuntamiento, ¿verdad, Fulvio? Que está haciendo unos murales con fotos de Franco macorizanos importantes. Sí. Bien. Que me parece muy bien rescatar la memoria histórica, presentar los rostros, que las nuevas generaciones sepan quiénes fueron nuestra gente, la gente que hicieron algo. La discusión era... Que por qué había ahí una foto de Porfirio Rubirosa. Okay, yo vi algo. Tuviste algo. Vi el amigo de... Un amigo. Es Un amigo. Bien. Eh, que tú sabes. Es sí. una lástima que... Pero bueno, ¿por qué Porfirio Rubirosa? Que si era un trujillista, Ay. que si era un chulo, Ay. que sí. si era un... Un chapeador. Un chapeador, sí. gracias chapeador. a <risa> chapeador. Un chapeador, etcétera, etcétera y etcétera. Ay, Miren... El tema no es la discusión, eso es un disparate, por eso yo digo, yo escuché a gente, yo escuché a, a, a presentadores de televisión de mucha fama decir, eso es lo que es un chapeador. Ay, pero el nombre, más? Ma? Eh, ah, Marco Santos. Ah, Ay, ma. ¿Y qué, pero qué carajo importa que Rubirosa fuera un, un, eh, un chapeador o lo que fuera? Y eh, se beneficiara de las mujeres. ¿Eh? Eh, lo, un chapeador que sí, se sí, beneficiara claro, de las mujeres. Claro, claro que sí. Eh, y escuché a tu amigo, eh, el, el ex candidato a, creo que era diputado o alcalde, eh, de, la, de, de Alianza País, el, el Jeuri, pastor, no, el, el pastor... pastor este, a Ramón, Ramón, Ramón Flores. Ramón, que que tiene hablar de ética escribe, y Ramón. moral. Hablar de ética, que ese señor era un trujillo. Oye, eso, nada de eso importa, Ramón Flores. Nada de eso importa, Marco Santo. ¿Cuál es el problema? La estupidez que se cometió en San Francisco de Macorís con Porfirio Rubirosa. Que independientemente de que ustedes crean que es todo eso, independientemente de que lo fuera a mí, eso no me importa, pero fue uno de los dominicanos más conocidos del mundo. Un tipo parte del Jet Set Internacional, donde fuera de este país tú hablas de Rubirosa y todo el mundo sabe quién es. Rubirosa colocó la República Dominicana en el mapa mundial. Ahora, ¿qué, pude, ¿qué pudiéramos nosotros estar haciendo? Sacándole provecho a eso. El disparate que se cometió. Un museo. Exacto. A eso es que voy. Sí. Debió haberse hecho un museo. Y en la casa que era de Rubirosa, donde ahora la tumbaron, hicieron un edificio. Una cosa increíble, porque aquí viven acabando con la memoria histórica. Así también dejaron que el, el banco, creo que era el BHD en ese tiempo, el BHD o el, el, el, un banco hipotecario que había en la San Francisco, esquina, esquina Castillo, dejaron que esa casa donde nació el héroe Manuel María Castillo la destruyeran e hicieran un edificio. No hay cosa más estúpida que lo que nos han estado dirigiendo, por lo menos en ese sentido, no digo en otro, pero en ese sentido. Han tenido una escasa o quizás ninguna visión. Óigame, si nosotros hubiésemos, si el ayuntamiento local hubiese cogido y compra esa casa o habla con patrimonio cultural para que prohíban por lo menos tumbar la fachada, hubiésemos tenido ahí la casa de Rubirosa. Y yo te aseguro a ti que cada, cada turista que llegue a este país iba a venir a ver el museo de Rubirosa. Y eso significa que una guagua... De esas de 60 de pasajeros llenos de turistas, iba a provocar que el turista comprara el adornito que fuera sí. a lavar el polo a ver sí. un café, eh, que comiera en el restaurante dorado o en el New Parisian, etc. No, y y, y, amado, aquí, etcétera. Y agregarte ahí, además de que se toman la foto aquí y la promueven, y eso sirve... Va a haber una de promoción para la propia para el propio pueblo. Claro, lo no iba a colocar en el centro. Yo estuve no, no. en la ciudad de San Francisco de Macorís, donde nació Rubirosa, y me hice una foto con el traje de militar que él tenía, vamos a suponer. No, que, que se puede hacer una en estatura igual como él la tenía en, en, cera. en cera. Claro, bien Exacto. hermoso. Aquí como hay el, suficientes el, héroes. El de Aquí hay suficientes héroes y heroínas en toda parte del mundo, que se señor. pueden hacer un museo. Que puede ser atractivo Para, un, para eh, un caminador turístico En todas partes del mundo claro sí. En todas partes del mundo Cuando en alguna ciudad Hay es, es, eh, es, es la cuna De un personaje Que se ha hecho famoso por algo Por lo que sea No importa con que sea un cuero macho Pero se hizo famoso Y puso al país En los primeros O sea, marcó un punto en el mapa mundial este señor diciendo, yo nací en la República Dominicana, yo soy Rubirosa. Señores, ha provocado películas, ha provocado libros. De hecho, hay una caracterización del personaje que hizo ese famoso periodista, Lipe Collado, y lo clasificó como un tigre bimbín. Y el agente 007. Dicen, eso no está confirmado, pero mucha gente afirma eso que tú que ibas a decir. como referencia. Exacto, parte que el agente la 007. James Bond está inspirado en gran parte en las andanzas de Rubirosa. Yo lo que sí sé es que Rubirosa fue el marido de dos de las mujeres más ricas del mundo. Una de ellas es Doris Duh. Que incluso le dio unos millones por un contrato para que se casara con ella. Millones de dólares. Óyeme, era un tipo fuera de serie. En, en la es, época. ¿eh? En la época. Millones de dólares. Entonces debimos haber aprovechado ese capital y no lo aprovechamos por... ¿Cómo te digo? Por estupideces. Pero te van a acabar, amado. Por no, importa, no importa, no importa, no eh, importa. Pero yo, yo creo eso. Estoy dispuesto a discutirlo con quien sea y donde sea. Yo le voy a decir una cosa. Hey. Le voy a decir una cosa para ponerlo como ejemplo de Está esto que pasó. Cuando a los, en los primeros años que yo ingresé a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, al CURNE de San Francisco, como profesor, la compañía Bermúdez, que todavía en ese tiempo era la que más, Romo vendía la, que, la, la, la compañía de licores que estaba en, la, en, en el número uno le ofreció a, la, a, la, a la, al CURNE le ofreció una biblioteca, lo único que tenía que ponerle el nombre de J. Armando Bermúdez que era, es el, el, el, el creador de la fábrica y el CURNE dijo que no, porque esa gente bebía en Romo o sea, las autoridades pues, del CURNE de esa serio. época lo negaron, sea lo que hicieron? se la dieron a la Universidad eh, eh, Católica Nordestana La biblioteca que tiene la donó Y vender esa Roma compañía. es un delito Entonces no es un disparate, no es una estupidez Perdi, Perdimos perdimos Una buena biblioteca Enorme biblioteca que le iban a hacer Solo por un disparate de que porque bebían Roma Cuando todos ellos beben Roma Qué barbaridad. Sí, sí. Entonces ese es un ejemplo De lo que se perdió en ese momento En este momento no hubiese pasado Porque, porque quienes están ahí Tienen cerebro pero lo mismo ha pasado en Macorís con el tema de Rubirosa. Lo hemos eh, eh, empujado. No, si, no, a Rubirosa le podemos sacar dinero y a Rubirosa Rubirosa puede constituirse para nosotros, en cierto modo, en un punto de referencia de San Francisco de Macorís a nivel mundial. Y tener un museo donde... Y, todo el y la mujer haciendo aquí. fila tomándose fotos. Claro, y la gente gastando <risa> cuatro dólares. <risa> Pero forma parte de la cultura claro. de San Francisco de Macorís. Lo pasa aquí no lo promueven. Claro, no exactamente. Promueven entonces, entonces, <risa> entonces <risa> se necesitan gente con cerebro para dirigir élites <risa> intelectuales en la dirección de las cosas. Excelente, gracias. amado. Muchísimas gracias. Bueno, el, el título sería... Eh, museo un museo para Rubirosa en San Francisco de Baja puede esto, ser un museo que que que varios incluyendo incluyendo Rubirosa Rubirosa en una sala una sala héroe pero héroe la palabra sé si le que que un museo no una que que que que que que que para que que una que que que que que que